Mis hijos, mis hijas, Craniano, Craniana que nos ves Hoy te queremos desear una ¡Feliz semana! semana. Yeah. Y decirte que estamos en las últimas niños, estamos grabando Bueno, niño niña que nos ves estamos grabando la última, la última rola de Cranion de su segundo álbum ¿Eh? Y ya, ya lo vamos a hacer. Ya. Ah, ya de hecho, es. ya esta semana empezamos con los ensayos duros. ¿no? Ya preparándonos para, para el showcase que vamos a tener de la presentación del disco. Ya por ahí está circulando el flyer del de evento y estaremos muy gozosos ¿no? y contentos de tenerlos ahí con nosotros en el McCarthy's de Nápoles el día 24 ¿4? de noviembre. Va a haber sorpresas, va a estar bien chido, entonces de pues hecho, ya saben. De hecho hay una sorpresa muy importante, pero les conviene no faltar al, al evento. Va a estar chido niños, imagínense, van a haber nuevas rolas de cráneo, seguiditas, y también les vamos a refinar las anti, an, antiguitas, como chingados no. Entonces no falten mis hijos. Aparte, creo que la macoña ven con su mini falda escocesa. Para que vean su barba partida. En toda la extensión. Aparte, es entrada libre, así que. Va a estar chido, va chido. Me dicen es entrada libre y yo entro. Eso. Niños. Nos vemos en la que sigue. Ya saben, pórtense mal. Cuídense bien. Nosotros somos Cranion. El poder del rock. Hasta la próxima.